Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. En este video te enseñaré cómo crear un mockup super bacano, así como el que estarás viendo por aquí. Sin más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Y el primer paso para crear un mockup tan bacano como el que acabas de ver es crear un paquete realista. Pero antes de eso, te comento que todos los materiales que verás en este video están aquí abajo en la descripción, ¿vale? No te preocupes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entender cómo está formado este archivo. Es muy sencillito. Tenemos dos paquetes. Dos grupos, perdón. Uno que es el grupo de paquete y el otro que es el grupo de fondo. Listo. Teniendo esto entendido, que es súper sencillito, empezamos. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a archivo... Colocar elemento incrustado y aquí traeremos el diseño del paquete. Le damos a Colocar y le damos aquí en el chulito. Lo siguiente que vamos a hacer es convertirlo en objeto inteligente con clic derecho y le decimos en Convertir en Objeto Inteligente. Le damos a Control T para deformar o bueno en este caso escalar y con Shift para no deformar. Y lo que hacemos es intentar dejarlo del mismo tamaño de aquí atrás le damos en chulito y ahora lo empezamos a acomodar para acomodarlo de manera más sencilla le bajamos la opacidad para poder ver qué hay debajo y seguimos haciendo esto listos una vez tengamos algo como esto le damos aquí a la flechita de ok y damos nuevamente control T y damos clic derecho y le damos en la opción que dice deformar con esta opción tendremos estos controladores y lo que vamos a intentar hacer es imitar la forma del paquete entonces empezamos por ejemplo por aquí de esta manera a imitar los lados, no tiene que ser exacto, pero entre más parecido con los bordes quedará mejor el resultado. Una vez tengamos algo como esto que estarás viendo aquí en pantalla, le damos aquí en lo mismo, el check. Listo, ahora subimos la opacidad y metemos este grupo dentro del grupo de paquete. Esta capa dentro del grupo de paquete, para ser exacto. Damos clic derecho y le damos aquí en donde dice en crear máscara de recorte esto lo que hace es que la forma o el contorno que tiene la capa de abajo la capte la de arriba como te darás cuenta se ve ya mucho más la forma del paquete listo, ahora lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la capa de arriba e irnos aquí donde dice filtro y le decimos en licuar estando allí nos vamos a la opción que dice herramienta inflar y con un tamaño más o menos de 1500 por ejemplo aquí empezamos a dar pequeños toques en el centro esto para dar la impresión de que el paquete es más tridimensional. Listos. Una vez tengamos algo como esto, lo siguiente que vamos a hacer es duplicar esta capa dos veces más. Y eso lo hacemos con Control J. Oprimimos dos veces Control J. Listo. Seleccionamos las dos capas con Shift, clic derecho y le damos en donde dice crear máscaras de recorte. Ahora, la primera capa va a ser para crear las sombras la segunda para las luces y la tercera será un control general ya vas a ver cómo funciona listo, ahora vamos a desactivar las dos primeras e ir una por una en la primera le vamos a poner en modo multiplicar en la segunda le vamos a poner en modo por ejemplo trama o bueno si ves que es muy fuerte puede ser luz suave y en la tercera lo dejamos en normal, ahora nos vamos nuevamente a la primera damos doble clic a la capa aquí afuera y aquí nos da una opción que se llama capa subyacente lo que hacemos es arrastrar la parte negra con alt hacia las sombras de esta manera oprimiendo alt y por ejemplo en este punto me gusta, cuando hayas un punto donde te guste le das en OK como ves ya tiene mucho más volumen ahora el siguiente de luces, damos doble clic también y en este caso lo hacemos al contrario podemos en capa subyacente con ALT y mandamos hacia las luces de esta manera y le damos en OK y por último activamos la de control general y lo que hacemos es bajar la opacidad a nuestro gusto. Si es que el efecto que hicimos anteriormente se ve muy exagerado, puedes aumentar eh, el valor opacidad de, esta de estos. Con esto acabamos el primer paso, hacer un paquete realista. Como ves? Pues súper facilito. Ahora, el segundo paso es crear un fondo que vaya acorde con el paquete. Y esto también es muy sencillo. Entonces... En este caso, el fondo lo haremos de manera súper sencilla. Nos vamos aquí al Jinjiang y le damos en Color Uniforme. Estando allí, seleccionamos una muestra de color de aquí. Y lo que hacemos es oscurecerlo bastante. Por ejemplo, algo como esto. Y a este lo llamaremos BG como fondo. Listo. Podemos eliminar esta capa. Damos Control-S para guardar. Y ir guardando este proceso. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer para que este fondo quede realista es entender cómo está compuesto el paquete entonces las luces vienen de aquí como te darás cuenta y las sombras recaen en este lado teniendo esa lógica en cuenta lo que vamos a hacer es crear una nueva capa poder una muestra de color, por ejemplo el rojo nuevamente y a este rojo ponerlo bastante clarito por ejemplo aquí y nos vamos a la herramienta G que en este caso normalmente te daría el bote de pintura pero lo cambiamos a la herramienta de degradado y seleccionamos esta de acá que sería un degradado lineal entre las opciones le das en la segunda que es de color a transparencia en este caso aparece el color frontal que es el rojo que acabamos de, de tomar una muestra de color y hacemos que la luz venga de acá por ejemplo y si te parece que queda muy exagerado podemos bajar la opacidad listo, eso será la luz principal ahora lo que construiremos es la línea del horizonte como si fuera un fin sin fondo entonces para eso creamos una nueva capa y volvemos a tomar una muestra de color volvemos a oscurecer un poco más y si te pareció que quedó muy oscuro lo podemos aclarar nuevamente de esta manera, listo ahora, con la herramienta de B que es la de pincel Pintamos en esta nueva capa que creamos, que la vamos a llamar Horizonte. Entonces empezamos con B y seleccionando la capa a Pintar. Hacemos el pincel más grande y nos aseguramos de que la opacidad esté por ahí en 20% y además que tengamos un pincel circular difuso, que es uno de los pinceles que viene predeterminados. Y empezamos a pintar. Listo, una vez tengamos este horizonte lo que vamos a hacer es crear una nueva capa y a esta la llamamos viñetas que van a ser como las sombras que se hacen a los lados de esta composición. Y lo mismo, empezamos a pintar con una opacidad medio-baja. Listo, una vez creada la viñeta y la línea de horizonte lo que vamos a hacer es crear una pequeña luz que vendrá desde esta fuente de luz. Entonces lo que hacemos es con M crear una selección de marco elíptico y creamos un círculo de esta manera este círculo lo rellenamos con un poco de este color entonces le damos a la I para el cuenta gotas y seleccionamos este color, más o menos aquí nos vamos a G, que sería la herramienta de eh, degradado la cambiamos a bote de pintura y en esta capa se va a llamar luz eh, sí, luz puede ser la seleccionamos y pintamos dentro. Damos control D para deseleccionar. Y lo siguiente que vamos a hacer es convertirlo en un objeto inteligente. Ahora nos vamos a filtro. Desenfoque. Desenfoque gaussiano. Y más o menos en un valor de 140. En este caso. Me parece que se ve bastante bien. listos Ahora lo siguiente que vamos a hacer es muy sencillito vamos a crear una sombra eh, de este paquete entonces, esa sombra va a ir encima de la capa de luz y se va a llamar sombra paquete para crear esa sombra vamos a seleccionar la herramienta de pluma con P o la que está aquí por si no la encuentras y estando en forma lo que hacemos es intentar imitar esto entonces por ejemplo sería algo así como un triángulo de esta manera Ahora le damos un color oscuro a esa sombra sin perder eh, el tono que es un poco rojo y esto lo llamamos sombra, le damos control para seleccionar, damos I para hacer una muestra de color y aquí abajo en esta de acá lo que vamos a hacer es G para el bote de pintura y pintamos con la selección dentro damos control D para deseleccionar y ya podemos eliminar esta capa damos control S ahora para que se vea más realista esta sombra lo siguiente que vamos a hacer es crear una máscara de capa dándole aquí y con la herramienta de degradado con degradado lineal y en la segunda opción que es de color a transparente pintando en negro de aquí hacia allá vamos a hacer que se difumina esta sombra, de esta manera, lo siguiente que vamos a hacer es convertirla en un objeto inteligente, y le damos aquí en filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano también, pero en este caso lo exageramos menos, empezamos a probar valores y en uno que nos convenza, por ejemplo en este caso, sobre 23 más o menos, me parece que se ve bien, igual podemos controlarlo desde esta máscara, si vemos que se ve muy exagerado el efecto, empezamos a pintar en negro para disminuir ese efecto. Como vas viendo ya cogió bastante forma. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacer que este fondo se vea como no tan plano. Entonces para esto nos vamos a archivo, colocar elemento incrustado y nos vamos a ir aquí en donde dice fondo y vamos a traer una textura. En este caso es la de un papel. Le damos aquí en Chulito y lo convertimos en un objeto inteligente también. Damos Control T y lo agrandamos con Shift para que ocupe el espacio de nuestro fondo. Damos en OK y lo bajamos encima, lo dejamos encima de la capa de color nada más. Ahora, a esta capa le vamos a aplicar el efecto de blanco y negro dándole al Jin Yang y nos vamos aquí donde dice blanco y negro le decimos que solo afecta a la capa de abajo con esta flechita y lo siguiente que vamos a hacer es a esta capa ponerle el modo de eh, multiplicar o depende de tu gusto cuál se vea mejor me parece que de pronto este de luz suave pero con un poco de menos de opacidad puede quedar bien y ahora como ves ya tiene una pequeña textura ya no se ve solo el color plano Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es el tercer paso, que es agregar el ambiente. Entonces, para agregar este ambiente, lo que vamos a hacer es agregar efectos de partículas y algunos elementos como unos nachos. Entonces, para esto, creamos un nuevo grupo dándole clic aquí y a este grupo lo vamos a llamar ambiente. Listos. Lo primero que vamos a hacer es traer unas luces interesantes o partículas. Nos vamos a Archivo, Colocar elemento incrustado y traemos este de acá. Le damos en Colocar y por ejemplo lo mismo, con Control T y oprimiendo Shift para que no se te deforme. Acomodamos más o menos donde quisiéramos que vaya el efecto, por aquí. Y le cambiamos el modo de fusión a Trama. Ahora le damos aquí en Máscara de recorte y pintamos en negro para ir quitando lo que no nos interesa bajamos la opacidad de esta manera para que se vea natural el efecto lo más natural posible y volvemos a traerlo con shift podemos ir rotando de 15 en 15 grados la imagen lo mismo, le damos aquí en trama y hacemos lo mismo máscara y borramos las partes que no nos interesan y no olvides renombrarlas las metemos dentro del grupo que tenemos y lo siguiente que vamos a hacer es traer una textura como de humo para que tenga un ambiente general entonces nos vamos a archivo colocar elemento incrustado y traemos este de aquí, le damos en colocar lo mismo en objeto inteligente y control T con shift para escalar y que ocupe el espacio de nuestro lienzo Damos en el chulito y este lo dejamos en la parte de fondo, pero encima de la textura que habíamos puesto anteriormente. Le quitamos la máscara, le damos en soltar máscara de recorte y también le vamos a aplicar el efecto blanco y negro. Decimos que afecte a esa capa, o sea, aquí a la de abajo. Y como ves, afecta solo a esa de abajo. Lo mismo, cambiamos el modo de fusión al que más nos convenza. En este caso me parece que sobreexponer color queda bastante bien. Y lo que voy a hacer es bajar la opacidad. Por ejemplo aquí, me parece que está bien. Igual en cualquier caso se pueden hacer correcciones posteriores. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir eh, otra pequeña textura que ya será la última. Que será este U. Le damos en colocar. Y lo centramos por ejemplo aquí le damos en chulito y lo que vamos a hacer es lo mismo encima y aplicar el efecto blanco y negro que afecte a la capa de abajo y cambiar el modo de fusión a trama o miremos a ver cuál queda mejor en este caso me parece que el de luz suave queda bastante bien y lo mismo con una máscara empezamos a borrar lo que no nos interesa y solo dejar lo que nos interese y bajamos la opacidad esta pequeña pausa solo la hago para recordarte que espero estés disfrutando el tutorial sin nadie afanes y con cariño ya que cada cosita toma un tiempo de aprender habiendo recordado esto te sigo dejando en el tutorial ahora lo siguiente que vamos a hacer es traer esos elementos decorativos que habíamos mencionado antes entonces son los nachos nos vamos a archivo abrir y en este caso traemos los nachos entonces por ejemplo traemos esta imagen que tiene varios nachos diferentes damos control j y lo que te aconsejo es eh, poner diferentes nachos así como acá y no poner el mismo nacho repetido en varias partes porque eso se ve eh, se va a notar no se va a ver tan profesional en este caso estos objetos son bastante sencillos de hacer una selección entonces le damos a la Herramienta de V, que significa selección rápida, como ves aquí. Y empezamos a seleccionar de esta manera. Una vez la tengamos seleccionada, creamos una máscara de capa. Damos doble clic en esa máscara de capa. Y le damos en seleccionar y aplicar máscara. Estando allí le damos en vista superponer. Y lo que hacemos es desplazar el borde hacia adentro. Desvanecerlo. Redondear un poco la selección y después darle contraste. Y como ves, esto hace que mejore la selección hecha automáticamente. Y le damos en OK. Ahora lo que hacemos es renombrarla como Nacho 1. Y repetimos este proceso con el resto de los Nachos. Listos, una vez hayamos terminado de hacer la selección con todos los Nachos, lo que vamos a hacer es traerlos... Con control c los vamos a copiar nos vamos al otro archivo y damos control v para pegar y como ves, ya se pegó el primer nacho le damos en clic derecho y convertir en objeto inteligente y lo que vamos a hacer es traer cada nacho y lo mismo con control t escalarlo y empezar a acomodarlos de esta manera Listo, una vez hayas repetido este proceso con todos los nachos y si tengas una composición que te guste, lo que vas a hacer es seleccionarlos de arriba hacia abajo con shift y dar en control G para crear un grupo. A este grupo lo vamos a llamar nachos y lo metemos dentro del grupo de ambiente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer para que se vea más real este montaje, entonces es en los que estén cerca aplicar el efecto de filtro de desenfoque de movimiento de esta manera entonces nos vamos a filtro desenfocar y le damos aquí en desenfoque de movimiento y digamos en este punto me gusta bastante y le doy en ok, está en 31 y en 155 de distancia por si les interesa, le damos en ok y con los que están lejos por ejemplo este chiquito, le vamos a aplicar otro tipo de desenfoque le damos a filtro desenfoque pero en este caso desenfoque gaussiano y le damos por ejemplo en ese valor y le damos en ok y en los de la mitad vamos a aplicar desenfoque gaussiano pero muy poquito entonces lo que voy a hacer es aplicar esos efectos como te acabo de mencionar en el resto de capas de los nachos listos como puedes ver ya aplicamos estos dos efectos en el resto de nachos y si te das cuenta, esto le da como mucho más dinamismo a la composición y además da el efecto de profundidad de campo, así como si fuera una, capa, una cámara en donde tenemos una parte enfocada y otra desenfocada. Ahora, para que se vea más real, lo siguiente que vamos a añadir son sombras y luces a estos nachos. Esto teniendo en cuenta de dónde viene la luz y dónde está la sombra. Entonces la luz viene de aquí arriba y las sombras hacia este lado prácticamente entonces para crear luces y sombras es muy sencillito por ejemplo vamos a seleccionar el nacho número 5 que está cerca de la fuente de luz y le damos en el yin yang y creamos una capa de curvas le bajamos a esta capa de curvas le damos aquí en afectar solo la capa de abajo y a esta la renombramos como sombras volvemos a crear otra de curvas pero en este caso la subimos y a esta la vamos a llamar luces. Aquí vamos en control y y aquí también en control y para que se inviertan las máscaras de capa. Ahora lo que vamos a hacer es con blanco dándole X para que aparezca acá el color blanco de frente o X si quieres cambiar de esta manera. Empezar a pintar con una opacidad bastante baja, por ahí un 20. Y si tienes, en caso de que tengas tabletas si no, no es necesario. Solo con esta opacidad se puede empezar a pintar bastante bien. Aquí en presión y también en este de aquí. Y empezamos a pintar. Entonces, esto lo que hace es modificar el tamaño según la presión y este la intensidad según la presión. Ahora, como te acabas de dar cuenta, eso hizo que el nacho, mira, coja mucho más volumen lo que vamos a hacer es repetir el proceso con el resto de nachos pero lo que podemos hacer es duplicar estas dos con control J eliminar las máscaras de capa crear unas nuevas e invertirlas con control I y entonces lo que vamos a hacer es sencillamente aprovecharnos de esas y darles aquí en crear máscara de recorte y duplicarlas y utilizarlas en el resto y empezar a pintar de esta manera, no olvides que para poder hacer esto, solamente podemos seleccionar las dos capas, dar control C para copiar y control V para pegar para que afecten solo la capa que deseamos. Le damos en clic derecho y crear máscara de recorte. Ahora, para pintar, acuérdate que si en este caso está en negro sin pintar, pintas con blanco y empiezas a pintar las sombras y después las luces. Vale, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir y así como estarás viendo aquí a continuación listo como puedes ver aplicamos el efecto de sombras y luces en todos los nachos y esto le ha ganado eh, bastante a la composición se ve mucho más realista ahora lo siguiente que vamos a hacer es añadir unos pequeños efectos especiales por ejemplo como fuego y también aprenderás a crear eh, unas luces de fuego en todos los objetos porque pues eh, el fuego va a ser una fuente de luz que afecte a los objetos que están alrededor entonces lo primero que vamos a hacer es traer el fuego nos vamos a archivo colocar elemento incrustado y traemos por ejemplo este primer fuego le damos en colocar le damos aquí en el chulito convertimos en objeto inteligente y damos en control T para escalar y lo acomodamos en la parte que decíamos por ejemplo aquí ahora bajo la opacidad para ver si, si está más o menos donde deseo Sí, por ejemplo lo acomodaría solo un poquito más de esta manera y vuelvo a subirle la opacidad y lo cambio a modo trama ahora creo una máscara de capa y empiezo a pintar en negro lo que quiero borrar en este caso traeré otra llama y finalmente traeré esta llama debajo de la opacidad y lo que voy a hacer es ponerla detrás del paquete para dar un efecto como de que eh, tenga aquí unas luces alrededor del paquete y sea más chévere le damos en chulito y subimos la opacidad nuevamente le cambiamos el modo de fusión a trama y lo que hacemos es empezar a acomodar el tamaño y la opacidad con control T el tamaño lo cuadramos por ejemplo, algo como esto me gustó ahora, el siguiente paso que te voy a enseñar es hacer que el fuego se vea como más de fantasía y esto es muy sencillito entonces lo que hacemos es, por ejemplo, coger un fuego por ejemplo, este chiquito o este grande este grande para que se vea mejor y lo que hacemos es duplicar la capa ahora, con la capa duplicada lo que vamos a hacer es darle en filtro desenfocar y desenfoque gaussiano y aumentamos el desenfoque hasta algo como esto, como ves se ve como más encendido y da como un efecto más mágico y repetimos esto con el resto de fuegos, listos como ves ya se ve mucho más bacano ese fuego, ahora el último efecto para terminar como toda esta composición tan chévere es agregar las luces del fuego en todos los elementos ahora para crear este tipo de luz es muy sencillito se la vamos a aplicar primero al paquete y lo que vamos a hacer es después repetir el proceso entonces te voy a mostrar cómo lo aplico al paquete entonces le doy aquí en el Jin yang creo un color uniforme doy un color cualquiera ok le borro el ojito para que se oculte la capa mientras tanto doy doble clic otra vez y tomo una muestra de color del fuego, de la parte clara lo aclaro más aún ahora sí, le doy otra vez en el ojito y aquí le doy en trama o superponer, ya va a gusto tuyo en mi caso me gusta más con trama y ahora le doy en clic derecho y crear máscara de recorte para que solo afecte a la capa del de paquete a esto le vamos a llamar brillo fuego para no perdernos y lo que vamos a hacer es aquí en la máscara de capa dar control y para invertir. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es acercarnos bastante y empezar a pintar en donde creemos que empieza a afectar la luz. Esto teniendo en cuenta los volúmenes del paquete. Eh, por cierto, esta tarea la vamos a hacer con una opacidad bajita. Eh, y vuelvo a decir, en caso de que haya tableta, lo primero es aquí y aquí activas esas dos opciones. Como ves acabamos de aplicar el efecto al paquete y ya se ve mucho más integrado con el fuego y además adquiere más volumen, ahora lo que vamos a hacer es repetir este proceso con todos los nachos y ya vas a ver cómo va quedando. Y listos, como acabas de ver, se lo aplicamos a todos los nachos. Ahora sí, ya para finalizar todo este gran tutorial, que es de que fue bastante extenso, vamos a seleccionar todos los elementos, las capas, damos control G y los agrupamos en uno solo. A esto lo vamos a llamar montaje. Damos control S para guardar ese proceso, por si las moscas. Y lo que vamos a hacer es una pequeña edición general. Entonces nos vamos al Ching yang damos en tono y saturación y modificamos algunos valores a nuestro gusto y ahora la segunda capa que vamos a crear es una de curvas y en esta vamos a decirle lo mismo que afecte el grupo de abajo nada más damos clic aquí para crear un punto en el medio damos clic aquí y clic aquí entonces aquí creamos un punto en las sombras aquí en los medios tonos y aquí en las luces ahora vamos a dar un poco más de contraste entonces bajamos las sombras y le damos un efecto aquí de lavado aquí subimos las luces y las altas luces las bajamos un poquito y empezamos a ahogar de esta manera con este efecto un poco como ves, creo bastante contraste si ves que queda un poco exagerado le podemos bajar la opacidad listo, por ejemplo, aquí me gusta y ahora el último, último retoque es volver a unificar todo esto duplicarla con control J eh, todo este grupo. Para no eh, perder la, la posibilidad de después editar por si nos arrepentimos. Y en el segundo grupo. Darle a control E. Para agrupar todo ese grupo en una sola capa. Eh, te aconsejo esperar con paciencia. Pues ya que son bastantes capas. De pronto se demora un poquito. Listo. Una vez te haya creado esta capa que te mencioné. La renombré como retoque final y le vamos a añadir el último toque. Nos vamos a filtro y aquí donde dice filtro de cámara RAW. Y aquí en este caso solo vamos a tocar donde dice dividir tonos. Y le vamos a dar un tono a las iluminaciones, por ejemplo un tono de este color. Le damos una saturación bajita para que no se vea exagerado y al tono de las sombras también. Por ejemplo, este color me parece que se ve chévere y lo mismo. Damos una saturación bajita. Una vez estemos a gusto, le damos en Aceptar. Y una vez creado este retoque que es súper leve, tal vez a simple vista no se note, pero son pequeños detalles que se van sumando y hacen que se vea el montaje más profesional. Con esto hemos terminado todo este video. Mil gracias por haber visto este tutorial. Espero tengas un excelente día. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, te invito a suscribirte en este canal y además por aquí te estaré dejando otro video en donde te explico a cómo poner logos en tus productos. ¡Chao!